Excelente miércoles 23 de marzo para todos nuestros oyentes, yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Hoy es el día del cachorro, recuerden que nos pueden seguir, nos pueden ver en YouTube, Instagram, Facebook, en Ciber TV, yo bajo Ciber TV y nuestras redes sociales Cotorreo financiero. La pregunta del día es, ¿cuánto vale Warren Buffett? El mero mero de Berkshire Birch Hathaway, que son los de Coca-Cola. Tienen acciones en Coca-Cola, Apple, American Express, fuertes. Y son dueños de Geico, Duracell, Dairy Queen, etcétera, tiene, etcétera. Está leyendo que tiene más de 90 años ya, ¿verdad? 91 años tiene el Warren Buffett. El, or, el, el oráculo de Omaha. Y, si, y si le sirve de algo, vale más... Tiene más lana en billones que en la edad que tiene. <risa> By the way. Temas de hoy. Ahí hubo, pues otra vez Boeing, digo... No le afectó tanto a la, a la acción por lo que veía, pero... No, pero... Pues vez estuvo pedos ahí con un avión que se cayó en China. Sí, pero todavía no le falta como que entregar algunos aviones, entonces como que estaba bajo el ojo del huracán de ahí con los chinos, ¿no? Sí. Con las regulaciones y tal. También pero hable, También hablaremos de una compra, la compra más grande en seis años de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Este, y hay un tema de pues, inflación y... Sí, de hecho, este, no sé si podemos empezar un poquito con eso, Diego. Sí, ya lo en el sí. sentido de que vamos a separarlo en dos, ¿no? Eh, estábamos leyendo eh, que, por ejemplo, hay ciudades en China. Estaba leyendo que hay una ciudad, no sé si era Shanghai o... o exacto, que eh, tiene 17 millones de habitantes sí. e hicieron 17 millones de pruebas sí. para abrir toda la ciudad. Eso, por un lado, ya viendo en un entorno general y, y, y económico que, que hemos estado siguiendo puntualmente este, cómo afectó el, el, las paradas de, de producción, de economía y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, en la cadena de suministro, por todo lo que China aporta al mundo en cuanto a producción, este, tema de microchips, semiconductores, todo eso, y ahorita, pues bueno, dentro de las noticias, esa es una buena noticia, que al final del día, en, en plena crisis, vamos a decir, de, de Omicron, que fue tan contagiosa, China eh, en varias ciudades hace... Hace pruebas a todos y, y como resultado de esas pruebas, y como resultado positivo de esas pruebas, decide volver a abrir este, economías de ciertas ciudades. Entonces, por ese lado vamos vamos muy bien. Por otro lado, y es algo que ahorita este, en cuanto a, vamos a decir, el trato de la toma de decisiones de inversión, eh, asesoría, cliente y todo eso, es... Como por un lado, por ejemplo, hoy hoy que tuvo un muy buen comportamiento la bolsa, o al menos este cerca del 1% del, del S&P, arriba del 1% el Nasdaq, este o más bien en el cierre de ayer martes, eh, pero te volteas a ver y dices, ok, vamos a ver un escenario eh, eh, más que global, un escenario primero en Estados Unidos, que hay este, ahora sí que una, una inflación récord, que teníamos 40 años sin esa inflación, una el día lunes que, que fue a sueto en México por ahí habló Powell de que al menos venían seis subidas o sea que lo que, que a final veintidós uh -huh, uh -huh. exacto perdón eh, como bien dices en el 2022 venían eh, al menos seis subidas o sea que esa subida debería ser más acelerada de lo que lo estaban haciendo eh, esta última junta que nada más subieron un cuartito de punto creo que lo debieron de haber hecho a medio punto pero hubiera afectado el mercado ese tipo de cosas sí. este eso por un lado por otro lado algo que estaba leyendo es que probablemente... Por ejemplo, hay un índice... Creo que fue Goldman Sachs... Que tiene un índice de una posible recesión... Y ellos ya ven ahorita un 35% de posibilidades... Que llegue una posible recesión... Hablando de Goldman Sachs... Y ahí es donde viene eh, la, la famosa palabra... Que casi nunca ocurre de esta inflación... Muy alta inflación... Y de crecimiento económico... la, la Ahora sí, sí que es la... la ese, esa combinación fatalista... Y que, y que no... Y, y que no nos 40 años van desde que no pasa algo así verdad pues desde yo creo que más porque hablaba desde los setentas que, que hubo sí, que pues hubo 50 años. porque en los ochentas a final a principios lo del tema de inflación y un poco antes fue cuando hubo recesión y, y, sí. y, y el tema de, de, de inflación entonces yo creo que más de ¿Te causado por o sea, cuáles son los principales inflación eh, por ejemplo algo que no está padre estaba checando antes de, de, de venir el bono a 10 años de Estados Unidos por ejemplo hablando de rangos en, en 52 meses llegó a estar en 1.12% eh, y el rango más alto en, en las últimas 52 semanas de 2.39, mucho más del doble. Siendo que la tasa pues no la han subido más que este medio punto, ¿no? Sí. Eh, o de 50, un cuartito de punto, o sea, nada de subida de tasas y más bien nada más la han subido un cuarto de punto y ya el bono se disparó. este Seguimos con petróleo arriba de los 111, está ahorita al último que lo vi, 111.30 dólares, el rango anual de 57 a 130. Hace unos una semana pasada o tal que, que, que se, se pudo ajustar. Hablando de mercados, el S&P en, en lo que va el año menos 5.34, el Dow Jones menos 4.21 y el Nasdaq menos casi 10%. Y Ha en sí bajadas o sea, controladas, ¿no? Sí, o sea, que eso no, es que no fue un bajón como no, el de COVID. pero, pero tú dices, oye, ya viéndolo económicamente, dices ok, vamos a entrar en una política monetaria restrictiva ¿no? donde va a haber alzas de, de tasas, obviamente ahorita está horrible para la, para la FED porque tienen que controlar inflación, pero también subir más bien, con la subida de tasas controlas inflación, pero no quieres dejar de crecer, este, entonces ahí es donde, donde, donde es como que eh, yo, yo siempre lo veo como un juego así, de como si fuera una balanza de economía y le metes poquito y le sacas poquito para, para mantenerte. La cosa eh, rescatable que tienen uh, que, que he estado leyendo, que, que más o menos se, se tiene, es que, por ejemplo, eh, los salarios son altos, entonces se puede controlar ahí la inflación con ese tipo de cosas y están en pleno empleo. no O sea, no, no hay un sí. tema de desempleo que pueda preocupar de que las cosas están más caras, no hay lana para invertir. Lógicamente... Ha sido tan fuerte la inflación que sí se ha dejado, de, de, que la gente deja de consumir o no de la manera en que lo estaba haciendo antes, eso eso también lo hemos visto, Este, pero pues son retos que tienen ahorita en, en Estados Unidos y otra cosa importante es que por ejemplo con la subida de los energéticos, pero hablando de un entorno global, la tienen un poco más difícil a lo mejor en Europa por su dependencia que tienen los energéticos de Rusia, sí. por la inflación que todo esto ha provocado… Y que al final del día ellos no, no están en una economía con, con tan buen empleo ni con tan buenos sueldos como en Estados Unidos. Entonces, lo que le pasa a Europa obviamente le va a repercutir también a Estados Unidos. Entonces, a, a, el, el, quería empezar con esto y comentar un poco porque de repente, este, normalmente cuando las cosas bajan, la gente eh, se pone nerviosa, inclusive hasta cuestiona por qué están invertidos, ¿no? Cuando hay dos o tres días de su vida, también cuestionan por qué no están invertidos, siendo que probablemente pues es, es la punta del iceberg eh, eh, lo que está pasando, porque yo ahorita sigue estando un entorno de guerra, sí. eh, o sea, sigue habiendo guerra, no, sigues, sigues viendo de repente comentarios de Biden con, hacia, hacia Rusia, más, más en específicamente hablaron de, de, de Putin con un criminal de guerra o todo eso que, sí. que mencionaban, y luego que. Contesta Rusia como que estaba indignada y luego contesta otro país diciendo ¿Cómo se puede indignar un país que, que mata a lo, a lo loco? este Contestando a la gente de Estados Unidos. Entonces, seguimos estando en torno de guerra. Seguimos estando apenas en la curva de la subida de las tasas. Seguimos estando en inflación disparada. Seguimos estando en petróleo. O sea, son como quien dice los ingredientes perfectos para una crisis. Pero te volteas y ves cómo crece el mercado, cómo sube el día de hoy. Entonces, ahí confunde mucho, nos confunde sí. mucho. Y a veces este, es pues mejor que, y, no estar tan invertido. Como decía, o sea, ha sido una caída... este pues no, o sea, no han sido picos como el de COVID, que fue una bajada y luego la subida. O sea, se ha estado poquito a poquito cayendo. cayendo oh, suba, y, suba, y, suba ¿Y y, y de, y de cuánto vez? fue la de marzo del sí, 2020? Y sí, no llegamos, ni, no, creo que ni tocó el 20 y, y andaba esto como, como si fuera este, un martes negro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, te, te digo, lo importante es... Seguir con, como, como, como lo hemos platicado, oye, si estás diversificado, eh, yo he tenido de repente ahí comentarios de, de, oye, voy 1% abajo en todo mi portafolio y tú, órale, en una época de guerra con, con inflación, sí. con esto, eh, tampoco puedes vender eso, sin embargo, este eh, aquí lo, lo importante es cuándo me meto con el cash que, que, que a lo mejor tengo de más. Sí, oye, si normalmente estoy invertido 80% y estoy 40%, ¿Cuándo le voy a meter el otro 40? Aquí, sí. es, aquí es el reto, porque a veces te friseas y también el mercado se mueve tan rápido que, que ese 10% que, que el Nasdaq este, lleva negativo en el año, en un sustito, en una semana de rally, se lo echa y te quedaste como el chinito, ¿no? Entonces... Sí. Pues bueno, quería comentar eso porque creo que es algo del día a día, Diego. Este, de hecho, me acordé mucho de ti porque estaba viendo que ya volvió como que a aparecer en los, en las noticias, eh, Evergrande, eh, uh -huh. eh, que le habían como que embargado, incautado o, o no sé qué, dos mil millones de dólares en, en, en cosas <risa> y, y que además como 52 que ya, dos episodios después, sí, exacto, <risa> y como que ya se estaban acercando cosas que no habían hecho a los acreedores a decirles, oye, de uno, niego, pago, no tengo, este, sí. una quita, entonces pues sigue ese tema, sigue, pero no sé si te acuerdas hace 52 y si pues como bien dices, eh, que lo compraban con Lehman Brothers, y, y tuvimos esos, llamadas eh. de gente de que no, ya valió todo, te te oro, y, y bueno, 52, este, pues a lo mejor 26 semanas después, sí. medio año, pues ahí sigue sin, sin dar lata, ¿no? sí Y ahorita que mencionabas lo de Shenzhen, los 17 millones de testings, este, el lunes regresaron ya como a la normalidad, pues, uh -huh. este, y Foxconn, que es el, pues, la Compañía que manufactura los iPhones O sea, fabrica iPhones pues uh -huh. Está ya otra vez al 100% de capacidad Este, no sé yo, yo siento que Poco a poco China se está viendo un poquito menos O sea, de alguna manera comentar, Entre comentarios y formas de actuar Sí se han visto un poquito menos, no sé si la palabra sea socialistas. Sí. Este, sí. que me, me ha sorprendido de alguna manera. Sí. Este, y creo que sí es necesario ese tipo de comentarios para aliviar un poco el mercado, pero como dices tú, están todos los ingredientes ahí. Que, que se puede poner bien bueno acciones como que lo hemos visto, ¿no? Baba, sí. las mismas Nio, que son acciones que creo que si fueran gringas, que lo hemos comentado, este. Valdrían sí, tres veces. Eh, tres, cuatro sí. veces más. Entonces, ahorita que, que, pues que se están portando digamos este relativamente como bien dices sí. más pro empresa y pro pues que crezca la economía ¿no? Sí. porque es irónico que tú mismo detengas el crecimiento económico por, por ideologías ¿no? sí y luego otras noticias el lunes un avión de Boeing el Boeing 737-800 que es como que el que estaba antes del del 737 Max con 132 personas tuvo un accidente y este aéreo este avión este mismo avión estaba en servicio desde, desde el 2015 Y esta no, línea nuevo, de aviones cabrón. ¿Cómo? ¿Nuevo? Sí, sí, sí, Y esta línea de aviones es este, el, La segunda más común a nivel global después Es lo que de te iba a preguntar de, Normalmente es el, cuando volamos en viva y esas cosas El que tiene 3 y 3, ¿no? El, el, sí, sí, sí El Boeing o sea, que tiene yo 3 no y 3 sé, no me, no, Pero supongo que sí, porque es el segundo a nivel global El primero es uno de Airbus uh -huh. Este... Hay 4.502 unidades este, de, de este Boeing 737-800, 795 están en Estados Unidos, 1.177 están en China, este, y pues el, te digo, es el que fue reemplazado por el 737 Max, y desde el 2010 en China, en, bueno, en aerolíneas chinas no había habido accidentes aéreos, este... En el caso de Boeing en el 2018 y 2019 hubo dos, dos accidentes con el 737 MAX Pero los componentes que habían causado el accidente del MAX no estaban dentro del... Era el piloto del, automático, una cosa así, sí, un, era, era un tema de, de control Sí, el, este... Instrumentos que le llaman Sí, el accidente era de un, de un avión que iba de Kunming, Kunming a Guangzhou este, No leí Diego, lo, lo vi ayer, me llevo ahí como más bien desde el lunes... Me llegó así como como una alerta de Bloomberg o no sé qué. Sí. Pero no leí qué lo ocasionó, si ya saben qué fue el No, decía el causa por, o sea, se está investigando. No sé si están escondiendo algo o simplemente... Sí, Pero, ya, de hecho primero me llegó el, el, la alerta de que BA, Boeing, bajando 5-6% sí. y luego ya vi la nota de, de, del accidente. Sí, Y es, yo la última vez es que chequeé ayer traía un 2-3%. Sí, que al final no le pegaron... Este, y sí. yo creo que con la subida del, del martes... Pero pues una de esas que le encuentren alguna cosita otra vez y se empiezan a meter... Ahora, el... estás hablando, este te digo por... por, por porque era, algo, era una acción que yo, que yo seguía este, bastante. Sí. Vale a lo mejor la mitad de lo que iba a valer hace un par de años. ¿eh? Sí, estaba en los... O tres sea, sí, días. ajá, sí, exacto. Este, entonces, pues hoy el martes subió 2.76 y yo creo que en los últimos cinco días va arriba. Entonces, sí. pues prácticamente está muy raro eso, ¿no? Que, que se caiga un avión de ellos y, sí. y no le peguen al precio de la acción. Es lo que de repente ves y, y pasa con el, con el mercado de la misma inercia que dices, oye probablemente a como a habló ayer Powell de, de que tenía que ser más agresiva la subida, pero siempre es como que las tengo que subir pero voy a ver cómo no afecta la economía, ¿no? Sí. Este, cosa que, que, que creo que es como querer empujar y que no o sea, querer, querer empujar un li, es, unos libros con fuerza y sabiendo que los muevo y que no se muevan. Sí. O sea, es como que órale, este que freno le vas a poner por otro lado, o cosas así. Entonces, sí. está interesante. Y por último tema, Warren Buffett que, contestando la pregunta del día, vale alrededor de 120 mil millones de dólares, 120 ha, billones. Ha llegado a ser el más rico este en, algo, en, en, en algún lapso en Forbes. este okay. Ha llegado a ser el más rico. De hecho, este, algo que he mencionado aquí que, que se que era súper interesante es que eh, Tim Cook, cuando le pegaron bien fuerte a, a Apple, como sí. que fue y le pidió consejos a este pelado. Y este pelado prácticamente, digo, bien sencillo. Algo que pasa con, con lo que comentamos que pasa con Baba tiene la mitad en caja entonces sí. oye le dice a Paul eh, tengo la mitad en caja y creo que está súper eh, devaluado el precio de mi acción y, y Warren Buffett pues cómprate güey. o sea un consejo sí. así muy, muy rápido si tú sabes que tienes las mejores empresas pues no busques en inversiones en otros lados pues compra tu empresa que está muy barata y de hecho compraron los dos él sí. se hizo de buen portafolio en Apple y le fue muy bien también con esa subida Sí. pues ahora después de seis años eh se armaron un deal de alrededor, bueno, de 11.6 mil millones de dólares en efectivo, ajá, en cash. Este, una compañía de seguros, Alejani, como le quieran decir, que de hecho en Berkshire Hathaway un quinto de las utilidades son, vienen de seguros prácticamente, entonces están como que dobleteando esfuerzos en el tema de seguros. Trae Coca-Cola, trae Apple, trae varias cosas. Coca-Cola, Apple, en inversiones Coca-Cola, Apple, American Express, es de los o sea, tiene muy buena participación en esas empresas. Sí. Este, y es el dueño de, Ge de Geico, Duracell, eh, Dairy Queen. Daddy Queen es lo que este, es. Pero lo que está interesante es que... O sea, y es si Vale como 500 mil te... dólares la pinche acción de... Clase ah, es A. que tiene dos... Ajá. Sí. Y eso está padre porque al final del día, al tener un valor así, eh, por ejemplo, ahorita te metes... Eh, digo, te puedo poner ejemplos de muchas mexicanas. Ajá. Que, eh, que bueno que me acordé, pero yo creo que el, el, el podcast que viene hay que hablar de México. El efecto, que, ah, que, el sí, efecto sí, sí. que tuvo, porque creo que este al final... Pero bueno, eso lo voy a tocar en el podcast, o lo tocamos, ojalá ahí se pueda, en el podcast que viene. Pero a lo sí. que voy es que de repente hay empresas, te lo voy a decir ahorita, a lo mejor una... Eh, sports, eh, que tienen Sports World, el, el gimnasio sí. tiene, tiene acción en México. Ahorita vale dos y fracción, pero si opera mil acciones, estás hablando... Que, que con o 10 mil acciones con 26 mil pesos puedes mover el, el precio de la acción en 3 o 4% sí. entonces lo que hace al tener una acción que vale a 500 mil dólares es que en verdad eh, para que alguien la mueva es porque en verdad le está dando el valor o al menos muy allegado al valor que debe sí. tener entonces pues 500 mil es... dólares la acción uh -huh, <risa> uh -huh. y le decía en su carta a inversionistas que pues, que está buscando dónde invertir pero no dice no veo nada atractivo ahorita en el mercado este, el buen Warren Buffett Entonces pues compró a que, que, que cabe que, que cabe aclarar un poco Diego, que No es lo mismo una inversión de un fondo Como el de Warren Buffett, que a lo mejor Porque a veces dices tú, ay Yo me aventé un, él, él, él, y lo, lo veo bastante Me aventé un casque y me llevé el 10% Este güey dice que no hay donde invertir, pues no O sea, para meter mil dólares cien mil dólares Pues sí, sí hay donde invertir sí. a lo mejor Y es a muy corto plazo, para meter algo De un tamaño, sí, el fuerte. que él necesita para entrar pues ahí la veo un poco, un poco compleja y prefiere seguir con lo que está, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Sí, hay que ten, tomar en cuenta el tema de Aeroméxico para el siguiente. Sí. Este, está interesante porque me hablaron varios amigos de que, qué pedo, qué pasa con Aeroméxico. Y dijeron, pues nada, nomás. Fue un, la raza un super super es súper ambiciosa, ajá, este. Sí. Pero no, sí, o sea, sí hay, sí hay mucho tema, entonces, sí. este, nos lo aventamos la que viene. Ya quedó. Que tengan un excelente miércoles, nos estamos viendo el viernes. ¡Animo!